Recibos, todos estamos pagando eh, nuestros impuestos y todos los recibos, estamos al día de todo. ¿Por qué nos cortan el agua? ¿Con qué derecho? Pues como a cualquiera de ustedes. Si están todos al corriente en sus pagos, queremos lo que estamos pagando. Agua y la misma calidad que teníamos antes. Agua de manantial, que era lo que estábamos pagando antes. Eso es lo que queremos. Y tenemos plena confianza en esta abogada, por eso la contratamos y esperamos que ella... Ponga los puntos Orasis. ...debido al desconocimiento y que el derecho de agua es muy complejo... ...se valen de ese desconocimiento, la gente lo único que quiere es... ...yo quiero tener agua limpia, de salud sanitariamente perfecta y continua... ...y hago lo que sea por tenerla, es que es una condición... ...porque sin agua no podemos vivir... ...entonces, ¿qué están haciendo? Eh, las lobbies, la gente... La gente que tiene oscuros intereses en esto del agua, lo que están haciendo es valerse de eso para presionar, coaccionar, extorsionar para conseguirlo. Entonces, eh, ante la primero, que son cosas que se te escapan, que no tienes conocimiento de ello, porque en España, por ejemplo, solamente somos cinco abogados que nos dedicamos a esto. O sea, que privaticen hay muchos, pero que defendamos el lado pobre, muy poca gente, porque tienes que manejar los cinco derechos en tiempo real. Derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho europeo, contencioso administrativo. Es muy, es muy complejo porque son estrategias, cada caso es completamente distinto. estamos en esa fase de investigarlo. Está la Guardia Civil también investigando y vamos a poner también todo el dinero que se está recogiendo para hacer análisis, para de verdad de buscar unas periciales que, que de verdad nos apoyen y de verdad tengamos información científica y técnica eh, para de cara a decir, oiga, esto me está pasando, si usted no administración no ha defendido mis intereses y si no ha vigilado, estamos eh, bueno pues para ponernos en, en lo que tenía que haber hecho la administración, que no ha hecho, porque esto no es un accidente.